¿Vale? Bueno, estamos, estamos, a, estamos aquí, ¿eh? seguimos con nuestros niños y con todas las tecnologías que van detrás, ¿vale? que es un poco el perder el miedo como, como, como padres, ¿no? que no hemos nacido en una generación eh, tecnológica y que realmente pues, ha irrumpido un poco en nuestra, en nuestra cultura y en nuestra manera de afrontar el mundo, porque esto al final ha irrumpido en el día a día. Y, y, y va a una velocidad tan, tan, tan elevada que es que no nos da tiempo da la sensación de que no llegamos, ¿no? Nunca llegamos. Aunque nos pongamos al día, no llegamos nunca. Entonces, bueno, vamos a intentar abrir esa puerta hasta donde lleguemos. No nos vamos a poner ningún tipo de presión Hasta donde lleguemos. Y los que no lleguemos, pues sabemos que siempre podemos preguntar a nuestros propios hijos. Y también es una manera de conectar con ellos y de, de compartir tiempo, ¿no? Entonces, ¿Qué es a la hora de abrir la puerta? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos y qué es lo que vemos nosotros? Nuestros hijos lo que ven es un mundo nuevo, ¿vale? Esto se abre y es como ¡buah! Cuánta cantidad de gente, qué cantidad de posibilidades, hasta dónde puede llegar, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos nosotros como padres cuando abrimos las puertas? Pues vemos ciertos eh, peligros, eh, vemos que puede haber un abuso en el uso de las propias tecnologías, eh, una falta quizá de respeto a la privacidad, eh, pues es una manera de mostrar nuestra vida a la que nos estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, claro, cada uno de nosotros al abrir la puerta de las tecnologías ve una cosa. Lo interesante es poner en común, sentarnos y que ellos nos muestren esa parte positiva que ellos ven en las tecnologías y que nosotros seamos un poquito el freno eh, a ese deslumbre que, que les da a ellos las tecnologías para que puedan tener un buen uso de ellas. ¿vale? Es muy importante eh, comenzar con, un, o sea, para que haya un buen uso de las tecnologías, comenzar con las edades adecuadas. ¿vale? A medida que los niños van creciendo, pues, se les puede ir facilitando determinadas tecnologías o determinados tiempos. Entonces, ahora luego iremos viendo un poco el tema de las edades también. También tiene que ver mucho el, el, el punto madurativo del niño o de la niña. ¿eh? Esto es todo aproximativo. Luego hay niños que son muy maduros y que pueden estar jugando. Pues el Fortnite comentábamos la semana pasada, ¿no? que es un juego, juego que está, creo que está prohibido para menores de 12 años, pero hay niños muy maduros que pueden jugar perfectamente, y que no les implica nada, y niños de 13 a 14 que... Que, crea, o sea, que, que entran en la edición directamente, ¿no? Lo que sí que es interesante es que intentemos acompañar. Acompañar a nuestros hijos siempre que podamos. A lo mejor los videojuegos nos queda un poco más lejos y es más complicado que juguemos con ellos, pero siempre podemos preguntar, podemos acompañar desde la palabra, antes o después, pero sí que hay otras tecnologías que te invitan al acompañamiento. ¿Cómo puedes sacarlo de mejor el WhatsApp o alguna red social en la que sí que puedes acercarte y preguntarle, oye, ¿cómo se subía algo a Instagram? A ver, ¿cómo lo tienes tú eh, configurado y tal? Y siempre puedes acompañar o preguntar, ¿y esto cómo lo llevas? Y estas conversaciones, y has ni algún problema, las conversaciones que no con la el en WhatsApp. Entonces, de alguna manera, estás acompañándolos en, esa, en esas habilidades sociales, en esas relaciones sociales. Sin entrar a cotillear o, ¿no? o lo que ellos pueden considerar que empiezas a, a, a pasar la línea un poco de la privacidad, pero sí como una ayuda ¿no? que tienen, que, que siguen teniendo como una, como una ¿no? que sepan que, que, eso, que, que estás ahí tanto en el mundo offline como en el mundo online, ¿no? para que ellos sepan dónde están los límites de las tecnologías, qué es lo que a ellos más les cuesta, encontrar esos límites y que gracias a que nosotros no somos personas que, que hemos nacido con, con, con las tecnologías pues podemos darle la, el otro ¿Eh? vale ¿Cuáles son las herramientas principales que, que utilizan nuestros hijos? Si hay alguna que, que consideréis que, que podamos poner, pero vamos, estos son los cuatro, los cuatro grupos realmente una son las tabletas y los móviles otras son las redes sociales la otra es el acceso a internet abiertamente y los otros son los videojuegos. Estos serían las, los cuatro ámbitos en los que los cuatro submundos en los que se mueven nuestros hijos. Eh, quizá tienen una bueno por las edades, pues tienen una. Prefieren utilizar un, un tipo de herramientas, por ejemplo, los videojuegos o a determinada edad, a partir de determinada edad el móvil o eh, redes sociales. También cuando son un poco más mayores, lo que sí que están lo que sí que está claro que están utilizando desde el principio es el acceso a Internet. Son generaciones que han crecido con Internet, han nacido con Internet. Entonces, eh, eso sí que ya son, ya son ciudadanos internautas, ¿no? Y ahí es quizá esa ventana abierta al mundo donde, donde tenemos que tener un poco más cuidado por esto que comentamos, ¿no? Porque no, no tienen muy claro dónde están los niños. Claro, las cuatro herramientas eh, tienen muchas ventajas para ellos. Eh, pues en casa tenemos todos los dispositivos, eh, son fáciles de acceder, son, son accesibles a todos los niveles. Eh, digamos, pues no, sé, no tienen un precio económico muy elevado en el que bueno, solamente lo tienen unos pocos. Está en casi todos los hogares. Les permite luego hablar con los amigos de todo esto. Es decir, es que la accesibilidad a los cuatro, a los cuatro modelos que hemos puesto aquí Hace, hace que, que, bueno, que, se, que se haya expandido tan rápido y que, que forme parte de sus vidas. Si hubiera algún problema para el acceso, pues, pues seguramente esos problemas dificultarían el que el que tuvieran un abuso ¿no? de, de una de estas tecnologías. Pero es que son muy fáciles de acceder, muy fáciles de manejar. Internet se maneja de el mundo con Ventanas con, eh, pues con, con, con programas de búsqueda. Tenemos hay mucho material audiovisual que es lo que más les llama la atención. Es decir, lo único, a lo mejor, son los videojuegos que también hay muchos gratuitos y algunos son de pago. ¿no? A lo mejor hay algún videojuego que sí que puede estar más restringido, pero partamos del hecho de que lo tienen muy fácil acceder a cada una de, de estas herramientas. Entonces, eso dificulta la, la tarea de las familias para poner límites. Pero no, no podemos olvidar no podemos que, que, bueno, que están, están pensadas para que sean utilizadas. Es lo que comentábamos la semana pasada. Realmente no, no podemos olvidarnos de que detrás de todo esto son canales de información y canales de entretenimiento, pero también son productos, sobre todo los videojuegos. Y el enfoque eh, mercantil. Y el enfoque de marketing eh, sobre estas herramientas también es interesante que la tengamos presente con las familias, porque nuestros hijos se convierten en consumidores. ¿no? En algunas herramientas se convierten también creadores, pero son sobre todo consumidores y detrás hay, hay unas empresas ¿no? que, que les interesa que sean consumidores. Gracias. Creo que nos quedamos ahí en este debate. Puede ser muy interesante. Perdona, ¿sí? Mira, una pregunta, eh, una pregunta respecto al móvil. ¿A qué edad, esta pregunta que te haría muchas veces, ¿a qué edad se, que los, se recomienda que los niños utilicen móvil? Bueno, me dirás de la madurez, dependiendo, pero bueno, ¿hay alguna edad establecida eh, que antes de esa edad no sea recomendable que los niños tengan, usen un móvil o no hay edad? Yo ahora me voy a ir a un informe que sacó la Policía Nacional, ¿vale? En ese informe se comenta que los niños pueden, sería conveniente que tuvieran móvil a partir de los 12 años. ¿vale? Ese, ese es el informe de la policía nacional. Evidentemente, eso estaba matizado en cuanto a que el niño tuviera móvil siempre y cuando lo necesitara, que se vinculara a una necesidad. ¿Por qué? Porque había, había muchos casos de niños pues, con padres separados, por ejemplo, o, o bueno, por circunstancias, que a lo mejor los padres no podían... Necesitaban estar comunicados con sus hijos, ¿no? Sí. Y el móvil sí que hacía esa tarea. Entonces, ellos como edad, por poner una edad así, eh, un punto de, de referencia, hablaban de 12 años, ¿vale? Y a partir de ahí hablaban de la necesidad, el educar a nuestros hijos en la necesidad. Es decir, vale. eh, quiero un móvil? Sí, pero lo necesitas. O sea, vamos a, va, vamos a plantearnos, que, que, que te aporta un móvil y qué necesidades tienes? ¿no? Eso también es un, es un argumento muy interesante para que ellos utilicen no solamente las tecnologías, sino todos los objetos que están eh, a su mano desde el punto de vista utilitario, no, no desde el punto de vista consumista. Uh -huh. pues por esa parte, es que, es que el informe este salió hace poco y además entrevistaron a, a, a, a, a la Policía Nacional y, y comentaba, hizo mucho hincapié más, más que en la edad, que bueno, es pues una referencia, hizo hincapié en el uso, ¿no? en, el, en la necesidad de utilizarlo. Entonces, vale. quizá puede ser un argumento para, para plantearlo a nuestros hijos. Es verdad que hay niños con 13 años que no están nada maduros para, para poder acceder a Internet desde un móvil, ¿no? o que, por ejemplo, no tienen la madurez suficiente para, pues, para no entrar en un abuso, por ejemplo, de WhatsApp o de de comunicaciones más inmediatas porque no saben retirarse a tiempo porque no saben gestionarse a nivel de autocontrol. Claro, aquí en la parte del autocontrol del niño es muy importante para manejar, para manejar en dos redes sociales y móviles. Si tu hijo no ha madurado lo suficiente y te cuesta, tú ves que en otras actividades te cuesta que se autorregule, imagínate con unas redes sociales donde donde tú no estás tan presente y además se multiplican las posibilidades de relación, pues puede ser muy complicado. Porque cada uno conocemos un poco a nuestros hijos y sabemos cómo se les puede complicar la vida a la hora de tener que resolver una comunicación por WhatsApp o a la hora de eh, tener que compartir información privada en, el, en una red social. ¿no? Intentar ponernos en cómo se podría manejar nuestros hijos en un Instagram o en un WhatsApp. En el que hay grupos, en el que no dejan de quitar los grupos, en el que todo el día está quitando porque hay conversaciones pendientes. Cómo se manejan nuestros hijos con las, con las tareas pendientes. ¿Cómo, cómo se maneja también, cómo de, de madurativo es para manejarse en la atención dividida. Y eso es súper importante, por ejemplo. Hay niños que tienen mucha capacidad de concentración ¿no? y, y, por ejemplo, he encontrado niños que antes de entrar a estudiar, 14, 15 años, ¿eh? le dicen a los padres, os dejo el móvil fuera de la habitación, porque si no, no me concentro. Pues ese niño tiene una madre, ¿no? sabe, sabe controlar sus tiempos y sabe llevar, sabe dirigir su atención. Ahora es el estudio y cuando salga del estudio, coger el móvil. Pero hay otros niños que, que estudian con el móvil al lado del libro o de, o de la tabla no, están estudiando a través de la tabla tienen el móvil al lado y estos niños en el momento están metidos en, en un problema de matemáticas y suena un PIP. dejan el problema de matemáticas y, y, y, y, y llevar la atención hacia el PIP. entonces tienen dificultades para poder avanzar en el tema de ellos. estos niños no saben gestionar su atención todo lo que lo que pase por, por medio de las, o sea, a, a mitad de, del estudio, todo lo que se interfiera le van, a, le van a hacer caso, ¿no? Entonces, claro, depende un poco en qué punto maturativo estén enano para poder dejarles unas cosas u otras, o un uso, hacer un uso u otro. Y ahí tenemos mucho que ver nosotros porque los conocemos, porque sabemos cómo van a reaccionar. Uh -huh. ¿Sí? Yo ¿Cómo? me he ido un momento. Y quería hacerte una pregunta, y no sé si a lo mejor la habéis hablado en este segundo. No, no. Eh, eh, yo he leído algunas veces, que hablando de lo del WhatsApp y tal, que es conveniente que los padres de vez en cuando cojan el teléfono móvil del niño ¿no? y mirar, revisar todo, pero claro, ¿hasta qué punto eso no implica meterte en su privacidad? Eh, o sea, crearte, ponerte más como enemigo de ellos y que luego te oculten cosas o, o, sea, ¿cómo gestionar eso? El revisar dónde andan y a la vez no hacer que a lo mejor acaben borrando cosas o escondiéndotelas de alguna manera. Pues, no sé si eh, me a ver, a ver es, una, es una línea muy, muy delgada, ¿vale? Pero sí que es verdad que si nosotros estamos hablándoles de respeto y de privacidad, no podemos coger el móvil cuando queramos y revisarle las revisarle las conversaciones. Sin que ellos se den cuenta. ¿Vale? Porque eso es un poco, bueno, estamos cumpliendo con el ejemplo, ¿no? Que queremos darle. sí y, siendo, y forma parte de su privacidad. También es cierto, y ahora está la otra parte, que son menores. ¿no? Son menores y que a veces, por, por no saber muy bien cómo utilizar las tecnologías, se pueden tener muy bien. Entonces, aquí hay que pactar eh, cuando estamos hablando de un menor, ¿no? Y decirle, mira, eres un menor, estás bajo mi responsabilidad, entiendo que, que, bueno, que tú te sientes mayor, que tienes tus conversaciones y qué tal, pero eh, mm -hmm. sí que te voy a pedir el móvil eh, en un momento dado para ver cómo, cómo te estás desarrollando, cómo, qué, qué tipo de conversaciones tienes y las vamos a ver juntos para que él sepa que vais a ver esas conversaciones, que no, le, no lo vais a hacer a escondidas. Entonces, uh -huh. por una parte, no te voy a coger el móvil, no voy a mirar ningún tipo de conversación sin que tú me hayas dado el permiso, sin que tú lo sepas, quédate súper seguro, o sea, eso no lo voy a hacer, no voy a violar tu, tu intimidad como si estuviera abriendo tu diario, ¿vale? Pero por otra parte, sí que te voy a pedir cuando de algún comportamiento o cuando yo o, o cuando quieras saber las cosas, que veamos juntos una conversación y, y, y que me la enseñes tú y que seas tú el que diga, mira, pues si estoy hablando con venganito, pues sí que voy a entrar a inspeccionar, porque realmente eres mi responsabilidad, pero vamos a verlo juntos, ¿vale? En casos concretos en los que diga, pues no, pues yo no quiero enseñarte esto por no sé cuánto, por no sé menos, ahí habrá que negociar, ¿no? habrá que negociar, plantearle asertivamente tu preocupación Pues, no sé, si has detectado que con Juanito, por ejemplo, pues es un chaval que, que puede haber algún tipo de disputa y tal, oye, mira, a mí me preocupan estas conversaciones que tienes con Juanito y sí que me gustaría hacer un seguimiento me gustaría hacer un seguimiento porque me preocupo por ti, porque eres mi responsabilidad si el nano, claro, empieza eh, tú le hablas en ese sentido de confianza y de tal, y él no quiere no quiere enseñarte esa conversación y tal, hay que darle un voto de confianza. Si él al final se pone, no quiere compartir ese tiempo contigo, hay que darle un voto de confianza, pero un voto de confianza hablándoles de los peligros, de los riesgos que hay. O sea, sobre todo nosotros tenemos que educar en riesgos, tenemos que educar en responsabilidad, tenemos que educar en límites. ¿Vale? ¿Vale? No quiero tal. Me parece, me pare, voy a respetar esa, esa parte tuya. Pero que sepas que, que estos son los límites, estos son los riesgos y que en el momento pase algo o haya algún comentario o, o yo me entere de alguna cosa de tal, en ese momento, eh, bueno, pues yo sí que voy a entrar a actuar en tu, en tu pri, privacidad. Pero siempre, siempre que nuestro hijo nos deja lo sepa, ¿sabes? Se coger el móvil y revisar y dejarlo y como si no lo hubiéramos visto, desde luego eso no, no, no lo aconsejo porque… Porque no, estamos, no somos el ejemplo, no estamos dando realmente, y además se pueden enterar, imaginaos, ¿no?, si se enteran, no, no sé, ahí no, no podemos, luego no tenemos argumento. ¿Para el ejemplo que has puesto del diario, la verdad, que lo de, que es, es como su diario, claro claro. Claro, claro, claro, para ellos muchas conversaciones son como su diario. Eh, eh, nuestros hijos son menores y ahí está nuestra, nuestro cuidado, pero son personas y como personas tienen derecho a su intimidad y a, y, a, y a querer reservarse una parte de ellos mismos para ellos mismos, sobre todo a medida que van creciendo lo van necesitando, cuando son niños son más espontáneos ¿no? y no, se, no son tan conscientes de eso. Pero a medida que van creciendo, hay una parte de, de su parcela que no quieren compartir con los demás, ¿no? Me estoy poniendo en un diario, por ejemplo. Entonces, es que es totalmente normal. Es que forma parte de su privacidad. Entonces, un voto de confianza, hablarle de la responsabilidad de, de lo que supone meterse en un lío a ese nivel. Y, y bueno, y simplemente confío en ti, ¿no? En, vale, no me dejas verla esta, confío en ti. Eh, por ejemplo, Juanito tiene esta problemática y, bueno, y en el momento en el que rompas esa confianza pues no va a haber más oportunidades, no, no, voy, a, no voy a ser tan permisiva en ese sentido de, de no ver tus conversaciones, las veremos juntos, yo jamás te voy a coger el móvil para leer una conversación, las veremos juntos, pero en este caso ya no habrá una segunda oportunidad ¿no? de, de, de decir, bueno, no la confianza. La confianza ya la habrá roto y ahí le dejamos, ahí le damos, le pasamos también la responsabilidad de mantener una confianza. Y está un poco la, la pelota en su tejado y ellos también se tienen que hacer corresponsables de esa confianza. Pero el primer paso sí que es la confianza. No quiero compartir, me parece fenomenal y no voy a coger que nunca al movimiento. Pero estos son los riesgos. En el momento que pase algo, me veré la, en, la, en, la, en la tesitura de tener que, que intervenir porque, claro. He confiado y me has demostrado que no puedo volver a confiar. Eso también es un aprendizaje a todos los niveles. Porque saben la, la, la línea tan delgada que tiene la confianza. Lo que cuesta en recuperarse, lo fácil que es que se vaya a la corra, ¿no? Pero todo eso es una, un aprendizaje. Y además, sobre todo, que las reglas del juego la tengan claras, O sea, que no, que no les sorprenda las reglas del juego que no han sido compartidas con ellos. Eso es súper importante. O sea, esto es lo que hay, eh, poner sobre la mesa, estas son las reglas del juego y, y yo voy a cumplirlas, como padre o como madre. Eh, si no las cumples tú, eh, serás tú el que has la baraja y entonces yo sí que actuaré en consecuencia a esa ruptura, pero te harás responsable de esa ruptura tú. Porque yo voy por delante, sabes yo, yo voy con, de cara, con las condiciones. Si tú rompes la baraja, la responsabilidad y las consecuencias las asumirás tú. Y ahí es un acto, es un acto de, de responsabilidad que estamos enseñando. El uso de las en tecnologías este. también permite educar para otras cosas el, del mundo real, no solamente del digital, ¿no? Sí, esto que estabas diciendo, eh, a ver, yo de momento no ninguno de los dos tiene móvil. Es un problema que aún o sea, que me preocupa, pero que aún no hemos llegado a, a él, ¿no? a, a lo del móvil. Vale. Eh, entonces, lo ideal, en el momento en el que se decidiera por necesidad, por lo que sea, eh, la compra, o sea, que empiecen a usarlo, eh, lo mejor entonces, que sería? Sentarse con él o con ellos y, y lo que dices, pactar una serie de normas que podrían ir desde horarios a... ¿Cómo vamos a ver juntos las conversaciones? O... Sí, exactamente. usos determinados. No sé. A ver cómo como la compra del móvil partiría de una necesidad, ¿no? Lo enfocaríamos hacia una necesidad, ¿vale? Primero eh, hablaríamos del uso del móvil en esas necesidades. Por ejemplo, en lo necesito para llamadas. Vale, muy bien, pues nada, puedes realizar llamadas y le hablamos un poco de los límites de las llamadas, por ejemplo. Si tienes una llamada que no conoces, que pone número desconocido, tú no, o que no conoces el número, no hace falta que devuelvas la llamada, por ejemplo. ¿No? Ya estamos poniendo un poco de límites, con, empezamos con la llamada, que sabemos que es el uso necesario del móvil. Luego, ah. hablamos, vamos aplicación por aplicación. Es que además el móvil lo voy a utilizar para el WhatsApp. Vale, pues entonces vamos a ver el WhatsApp, ahí tenemos que valorar, si, pues eso, si estamos con un niño en el que sabemos que no va a salir del WhatsApp porque eh, la comunicación inmediata se relaciona mal con la comunicación inmediata, porque no sabe frenar, no sabe, no sabe apartar para continuar con otra cosa, pues depende, ¿no? Pero imagina, sí, eh, WhatsApp. Vale, pues vamos a... Te ponemos la aplicación de WhatsApp. Es decir, todas las aplicaciones, que vayamos a poner en el móvil, las decidimos en familia, ¿eh? eh, la, eh sobre todo al inicio, eh, el nano no, no, no puede... No puede descargarse ninguna aplicación que no sepamos. Nosotros tenemos que saber qué aplicaciones están en su móvil. Y de todas las aplicaciones que están en el móvil, habremos hablado su charla para ver cuál es el mejor uso para su edad en cada una de las aplicaciones. Pero eso de descargarte en el Apple, este, en el Apple Store, cualquier aplicación, no. ¿Vale? Antes, de, antes de bajarte una aplicación, la tenemos que ver, tú no puedes bajarte aplicaciones. ¿Vale? porque entonces ya no sabemos cuál es el uso que le están dando el móvil, ¿vale? Entonces se negocia, pues mira, sí que quiero el WhatsApp. Vale, pues si quieres el WhatsApp, lo eh, vas a tener el WhatsApp, lo va a eh, comentarle a tus compañeros y tal, pero lo vas a tener durante un horario, ¿vale? Por supuesto, lo aconsejable es que tengan silenciado todas las notificaciones, porque esas son interrupciones que se les hace y es difícil, puedes sentir y giras, ¿no? Todo silenciado, absolutamente silenciado, ¿por qué? Porque va a estar restringido a un horario. Tú lo vas, a, lo vas a ver lo que te ha llegado o vas a poder interactuar durante un horario. Entonces, es absurdo que estés recibiendo notificaciones y que estés preocupado por ellas. Silenciado el móvil, silenciado los grupos. Cuando quieran entrar en un grupo, también se comenta. Eh, quiero, bueno, se puede comentar, si empiezan WhatsApp, comentar los contactos. Aquí le vas a pedir contacto, encanta. de vez en cuando. A ver cuántos contactos tienes. Yo quiero revisar con quién estás hablando y tal. No pasa nada, ¿vale? Quiero saber con quién estás interactuando. Me, me, me, han, me han dicho de entrar en este grupo, ¿vale? ¿Quiénes están en este grupo? Este grupo tiene mucha actividad. Eh, sí, vale, pues ya sabes, viene el grupo que vas a estar operativo de 2 a 3 de la tarde, que luego no vas a ver el WhatsApp. Por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, que sepa que va a ser en el horario Entonces, también estamos educando a que pongan límites, ¿no? A las personas. Y a que pongan límites en, en el WhatsApp, a que no siempre está disponible. ¿sabes? Entonces también estamos enseñando a eso. Luego eh, otra aplicación que vamos a utilizar por ejemplo el YouTube, bueno, luego veremos que control parental, ¿no? Por ejemplo en YouTube. Vale, ¿para qué quieres YouTube, cariño? Al menos preguntarles ¿para qué va a utilizar cada una de las aplicaciones? A ver ¿qué concepto tienen ellos sobre las aplicaciones? ¿Qué conocen de esas aplicaciones? ¿Para qué creen que le van a servir? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar? Entonces preguntarles ¿para qué quieres esta aplicación? Y esta aplicación ¿Quién te la ha recomendado? Pero tú sabes cómo funciona. A ver hasta qué punto son conocedores de lo que tienen entre manos. ¿Vale? En YouTube, vale, negociamos. Vamos a ponerte tu control parental porque no puedes entrar, por ejemplo, en este tipo de contenido. Vale, pues, o si es pequeño, en el YouTube Kids, ¿no? Que es para, para pequeñas cosas. Vale. ¿Qué vas a ver en YouTube? ¿Qué te has planteado ver en YouTube? Pues yo qué sé. Pues esto, esto y esto. Que luego es cierto que una cosa ya va a llevar a la otra. Eso es inevitable, ¿vale? Pero nosotros que tengamos esa primera charla, es decir cuidado con los vídeos que entras, cuidado con los vídeos promocionales, cuidados con los vídeos que a lo mejor te piden cosas, no introduzcas ningún dato tuyo. Eh, no, si, hay, si algo vale dinero, no eso no, no, a través de cualquier eh, a través de internet tienes que consultarnos, no puedes hacer ningún, ninguna compra de ningún tipo. Cuando veas un contenido eh, que no te guste, apágalo inmediatamente. No, no, no te quedes ¿no? visualizando aunque vayas a poner control parental. Eh, no entres en contenidos que te hayan dicho tus compañeros si al final a ti no te gusta ese tipo de cosas. Es decir, un poco educarles en, eh, en que ellos mismos eh, sepan lo que, quieren, lo que quieren buscar en YouTube y que no se dejen llevar ¿no? por, lo que, por otros compañeros que, que están navegando. ¿no? Que tengan un poco claro ¿Cuál es, cuál es el recinto en el que se van a mover, dentro de lo que se pueda, ¿no? y si se encuentran con, con algo que está fuera del recinto, al menos que sepan los libros que se puedan encontrar. ¿no? Pero es, eso, eso, claro, eso son conversaciones, conversaciones generales, un poco de, de qué es lo que te puedes encontrar, que vaya calando, y varias conversaciones, ¿no? de, incluso hay algunos documentales, Luego, luego os lo pasaré, hay un documental que está, se llama, no, no sé qué en las redes, es que no me acuerdo el nombre, hay un documental que es para, para niños ya mayores de 12 años que habla, es súper interesante, está enfocado a redes sociales, pero sí que habla de cómo eh, los niños se convierten en productos, ¿no? que alguien se convierte en productos y en consumidores, pero también cómo se convierten en productos y es súper interesante para verlo con nuestros hijos si tienen esa edad porque les abre los ojos, ¿sabes? Porque eh, el concepto que tienen ellos cuando se meten en YouTube o se meten en redes sociales, es como si fuera una comunidad que está controlada por todos los miembros de esa comunidad. Pero este documental lo que les hace ver es que en esa comunidad alguien está controlando cosas. Y alguien también está decidiendo por dónde tiene que moverse esa comunidad. Con lo cual, cuando ven el documental, son conscientes de que no son tan libres de moverse en esa comunidad como pensaban, sino que hay unos intereses detrás y que realmente hay unas empresas detrás que tienen intereses de que entren en unas páginas, no entren en otras páginas, de que suban yeah. determinadas fotos, no suban determinadas fotos. Entonces, por una parte están los límites como padres y por otra parte está esa conciencia de que no son tan libres cuando se meten en Internet, porque lo que se hace... Lo que les gusta de, de las redes y de internet es la libertad, la supuesta libertad que tienen. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en casa tenemos más claros los límites. Es decir, ¿no? tu padre le dices, no pongas la tele o no salgas a, a dar una vuelta. ¿No? Ellos reciben, reciben el límite directamente, pero cuando entran en el mundo de YouTube se siente como que pueden acceder, ¿no? pueden moverse a sus anchas, o sea, aquí no están mis padres, ¿sabes?, para poder moverme. Bueno, pues ese documental le dice, no, no, no están tus padres, estoy yo, que soy el que te estoy manejando y el que te estoy reconduciendo por donde quiero. Yo creo que vi ese documental, creo que era de Netflix y, y, de Netflix. y, y sí, sí, yo nosotros lo vimos ya y es o sea, te deja impactado. Yo lo vi con ellos. Ah, es un es vídeo que hay que volver a ver, o sea, lo ves una, y hay que retomarlo. Y sí, es un control, o sea, que esto se mueve todo, que está, que te dominan, eh, como tienes que pensar, o sea, ni siquiera tú como adulto cuando, cuando ves el documental te das cuenta de, de dices, Dios mío, cómo estamos dominados. O sea, tú mismo tienes esa reflexión que ni tú te lo esperas. Y sí, sí es, es muy interesante. Porque, porque realmente, por ejemplo, en Facebook ¿no? te aparecen los anuncios que tienen que ver con lo que tú has estado con la cúspide. Sí, sí, sí. El... sí. O... Que lo solicitaron y se le concedieron. Entonces, claro, eh, cuando nos estuvimos informando de las ventajas e inconvenientes de todo tiene ventajas e inconvenientes sí. al final acabamos concluyendo que mmm, es un buen sistema porque no podemos ir a contracorriente pero al final va a depender, creemos nosotros por eso te preguntamos, va a depender de la persona que lo va a dirigir o sea, de esta, esta modalidad mi hijo la tiene vale, tiene, tiene los libros todos en digital vale, uh -huh. entonces eh, tiene, tiene cosas positivas y negativas eh, lo que hicieron es hacerlo progresivo ¿vale? entraron con la modalidad de libros en, en digital ¿vale? Pero, por ejemplo, tenían algunos libros en el aula. ¿Por qué? Porque no todos los niños responden igual al cambio, ¿vale? La parte digital tiene muy, muchas ventajas en el sentido de que, bueno, porque nuestros hijos están acostumbrados ya al mundo digital, no es, no es algo, algo nuevo en el que tengan pues como nosotros, que nos cuesta un poco más, ellos saben moverse muy bien, eh, les permite también tener una mayor concentración, ¿no? lo que están haciendo porque son muy visuales, ¿no? estos, estas, eh, estos programas son, son muy visuales, muy, muy táctiles, muy, es un formato que ellos en los que ellos se sienten cómodos, no con lo cual no van a tener ninguna dificultad en aprender. Luego les permite irse también de un tema a otro, ¿no? en lugar de, de coger un libro u otro, pues abrir una carpeta, lo tienen todo más a mano que si tienen que ir cambiando de libros, por ejemplo, ¿no? y y sobre todo porque les, os permite a los propios profesores también hacer un seguimiento del alumno. ¿Por qué? Porque si eh, el alumno tiene unos libros, eh, puede estar eh, con, la, con, la, con el libro abierto y, y no sabes el tiempo que está con el libro abierto, sobre todo en casa. Os permite tener un seguimiento de lo que hace en casa. Porque tú no sabes cuánto, cuántas horas le ha dedicado el alumno a la, a la asignatura en casa. No sabes, no tienes, no tienes manera de contabilizar ¿no? el tiempo que ha estado estudiando. En cambio, a través de, de estas plataformas, sí que puedes controlar cuánto tiempo ha permanecido en la página de este libro. Cuánto tiempo ha estado eh, estudiando matemáticas. Cuántas veces se ha desconectado y no ha pasado la página. ¿Eh, cuánto tiempo ha ido de la página a entrar en YouTube, ¿sabes? Tienes más, digamos que están monitorizados. Y ese sistema de monitorización es fantástico para saber cómo va la luna. Es una información que hasta ahora no tenemos. No podemos monitorizar en, la, en, lo, en lo analógico. Pero en lo digital, sí. Y luego está la, la otra parte de, efectivamente, de que las tecnologías están totalmente limitadas. Sí, sí. El sistema se limita. Por ejemplo, eh, no pueden entrar o solamente pueden entrar a determinadas páginas de YouTube. Eh, tienen un, pueden temporalizar lo, eh, el tiempo de entrada a internet ¿vale? y, y, sobre todo, porque lo que van a acceder es al propio material, ¿sabes? O sea, tú puedes limitarlo hasta al, al mínimo, o sea, dejar simplemente que entren a las plataformas y, eh, y, y poco más, ¿sabes? Entonces, todo eso sí que te devuelve una información interesante de por dónde se están moviendo. En lo, en lo analógico no sabemos por dónde se están moviendo. Y esa información puede ser muy interesante para el profesorado. Sí que es verdad que hay niños que no están tan maduros. Y entonces eh, les puede llevar a confusión lo que es el uso de las tecnologías para el estudio con el uso de las tecnologías para el ocio y les cueste tengan cierta dificultad para diferenciar cuándo es estudio y cuándo es ocio. Y eso les sabes, les les cuesta un poco. ¿no? El, el concentrarse en el estudio porque realmente eh, utilizan una atención diferente cuando están con el entretenimiento entonces el saber diferenciar cuando es entretenimiento de cuando es socio algunos niños tienen más dificultades o el hecho por ejemplo de, de, de, de hacer esquemas o de tal puede que haya aluminio con más dificultades y que requiera el polio pero bueno en este caso concreto lo que se hace es detectar eso Detectar qué niños todavía se siguen manejando bien con la psicomotricidad y necesitan escribir y se hace algo mixto, ¿sabes? Eh, eh, a lo mejor, pues oye, mira, sí, haces el estudio y tal, pero luego necesito una libretita y en la libreta no presentas los esquemas. Entonces, bueno, pues quien necesite algo mixto no, no tiene por qué desaparecer el papel sabes O, o yeah. se puede combinar una cosa con la otra. Es lo que se está haciendo. ¿eh? Hay niños que lo llevan sí. 100% de la digital y hay niños que siguen haciendo los esquemas porque les resulta mm. más fácil el tocar, ¿no? el, el, el papel, el poder llevarse el folio, el poder poner el esquema en la habitación y verlo sí. cada X tiempo. Les resulta más fácil que, por ejemplo, tenerlo todo en una pantalla. Porque hay niños con problemas de atención sí. y, y la pantalla... A veces ¿no? se van a un montón de sitios, están abriendo un montón de pantallas o tienen muchas cosas abiertas y son incapaces de concentrarse. Uh -huh. Dependerá un poco de, del niño. Pero desde luego aporta muchísimo más información al profesorado, saber cómo va dirigiéndose, ¿no? Porque te deja bulla. Y, y sin duda es mucho más, puedes ser mucho más creativo, puedes tener aplicaciones para, para, para aprender que no tienes en el analógico sabes Hay, hay, no sé, hay, hay programas que, que favorecen mucho la creatividad y el aprendizaje. Y no lo tienes en lo analógico, lo tienes en lo digital. Que hasta ahora, por ejemplo, no sabía se había puesto en marcha. Esas técnicas, ¿sabes? De deportadores, de juegos, de test, Es mucho más creativo. Puedes hacer ejercicios mucho más creativos con las tecnologías que con el digital. Y para ellos es mucho más fácil. Porque no tienen romper un poco el sistema este de la pasividad, ¿no? Es menos pasivo, porque lo analógico quizás es más pasivo y lo digital es más interactivo. Y al ser más interactivo, aprende mucho más fácilmente. Se sí. las tecnologías a nivel de aprendizaje. Ahora en la presentación vamos a trabajar la parte del aprendizaje. Pero a nivel de aprendizaje, si lo sabes enfocar, claro. si se enfoca bien, es un avance espectacular para bien. A ver. Eh, aprovechándote de las ventajas de la tecnología a muchos niveles, no pues eso, la, mm. la facilidad que te, van a tener ellos también de organizar su propio trabajo y de realizar, de aprender mm. haciendo, que es lo que tú decías, no aprender mm. haciendo, búscate la vida para hablarme de la célula. Mm. Busca los canales a ver cómo me consigues información y construye mm. tu propio material. vale mm. Cuando aprendemos haciendo, aprendemos el doble. Y sí, totalmente. Valiosísima, porque ya no es el, el, el alumno pasivo, ya estamos en el alumno activo de búsqueda y, y, y la empresa y el futuro, es sí, eso también es un enlace para hablar con los padres o con los profesores, perdona, vamos a educar a, nos, a nuestros alumnos al margen de lo que hay fuera, de lo que se van a encontrar fuera cuando salgan al mundo laboral, porque el mundo laboral a nivel tecnológico está en, otra, en, otra, en otro punto, ¿eh? Entonces, va a haber esa brecha, esa cantidad de brecha entre la parte, eh, la parte universitaria o la parte académica y la, y la empresa, tanta brecha, pues van a ir como patos mareados. Es decir, es una manera también de hacer progresivo eh, su introducción al mundo laboral, ¿no? Pero luego es que va, van, a, van a ser personas activas, que les va a fomentar a la hora de realizar el material, también te planteas que sí, que no qué cosas son interesantes y que, con lo cual pues estás desarrollando el pensamiento crítico, ¿vale? Esto sí, esto lo descarto, esto no lo descarto, eh, esto me parece interesante, esto se repite, esto no sirve para nada. Ese, esa manera de actuar no solamente la van a hacer preparando la célula, es que cuando entren en, en las redes sociales y alguien ponga una chorrada va a decir, pues esto no es relevante. No voy a entrar en esta historia porque no me aporta nada, igual que no me aporta nada el vídeo que he visto sobre la célula en la que hablaba de pantomimas ¿sabes? Porque estás desarrollando el pensamiento crítico que se puede trabajar desde el aula, para que ellos sepan desechar la información que no toca, pero es que ese, esa capacidad de desechar la información que no toca la van a llevar a sus momentos de entretenimiento, porque estamos aprendiendo en el aula el buen uso de las tecnologías, eso acompañado de unos padres con unas limitaciones y un cuidado, espera que todo no es como parece, pues al nano, Jolín, no, no le estamos educando de espaldas a las tecnologías. Le estamos diciendo, tienes una herramienta potentísima en la que le puedes sacar el mayor provecho, aprovechala, ¿sabes? Es que este es diferente. Y luego lo que dices del el tema de pasar horas. Es cierto que pues se están dando problemas con la miopía, ¿no? Porque, porque claro, con las tecnologías tenemos, eh, pues pasamos mucho tiempo ¿no? en, en pues, cortas distancias, ¿no? Pero es que en el aula no se tiene por qué trabajar también el 100% con, con tecnologías. Quiero decir, pues también es interesante decir, bueno, hemos estado 30 minutos trabajando con el ordenador y ahora no vamos a perder el contacto físico, vamos a hacer un trabajo en equipo en el que vamos a manejar cosas, ¿no? y vamos a trabajar de tú a tú, y vamos a interactuar con los compañeros, ¿sabes? Este es la combinación porque también es cierto que el utilizar las tecnologías y el estar en contacto con la pantalla continuamente, también te individualiza bastante. Ojo, se pierde el contacto físico, pero en el aula se puede combinar, ¿sabes? Ya hemos hecho el aprendizaje y ahora, pues por equipos, hacemos un equipo de cuatro y vamos a debatir. Cada uno que dé su opinión y vamos a rebatir al otro. y Hacemos juegos de interactuar, de acompañar, de cooperación, en el que tengamos contactos unos con otros. Mientras hacemos esos juegos, nuestra vista se está relajando. Ya no estamos cortando los músculos del ojo para, para, para que esté a cortas distancias, ¿no? O incluso, pues, no sé, cuando salen al patio también, ¿no? Practican también, tienen la mirada, practican la mirada a lo lejos, tal. Es un poco todo el equilibrio, tanto en casa como dentro del aula. No tiene que ser todo el 100%, no vamos a perder todo lo bueno de lo analógico cuando entramos en lo digital, pero sí que podemos aprovecharnos de la parte positiva, ¿no? Bien, sí, es lo que digo yo, da igual, en analógico en digital, depende de la persona que esté al frente y cómo sí, lo planteé sí, depende, O sea, depende sí. en el uso y en el en, en, en, en, depende siempre de la persona que esté al frente. Da lo mismo que sea analógico que digital. Sí, sí, sí. Si tú eres una persona implicada, preocupada, buscarás las estrategias, buscarás manera de motivar, y si no, ni, ni con un sistema ni con el otro. Exacto. Depende mucho del profesional. Y entonces, eso también es una es, es una parte de suerte, la verdad. Ahí, yo, yo en los profesionales considero gente que, está, eh, que es vocacional que, y gente que mm, a que pase el día y, y eso no lo vas a cambiar, esas son claro. actitudes personales y al final lo que quieres es que tus hijos se encuentren con gente que en su camino que, pues, sean que, le, que sean vocacionales y te vas a encontrar a lo largo de tu vida, nos hemos encontrado todos con todo tipo de, de personas, entonces... Eh, pasa, pasa en todos los trabajos, realmente sí. lo que pasa es que en este trabajo eh, los profesores tienen una mayor responsabilidad hacia la sí. sociedad, tu responsabilidad sí. es muy grande, sí. si lo piensas bien, tiene una sí, muy responsabilidad grande. preciosa, una responsabilidad sí. grande. Y aparte otra cosa, tú puedes ser padre, pero lo que diga el profesor lo que diga el profesor y sobre todo cuando son más pequeños eh, a lo mejor yo a veces que le digo esto no está bien ah pero el profesor me dijo que o no le da importancia a esto o sea lo que la... digo, no saben el poder que tienen en sus manos con los niños bueno lo que estábamos comentando el lado bueno vale que todo tiene su lado bueno y su lado malo ¿vale? eh, pues eso eh, las nuevas tecnologías lo que nos permiten es pues, la ubicuidad no tener un espacio y un tiempo muy relativo no tener que estar ahí físicamente por eso en el aprendizaje también es importante porque imagínate se me ha olvidado se me ha olvidado el libro de, de no sé qué ah pero lo tengo en la nube Tarariz. pues ya mi hijo mi hija ya tiene el libro disponible a través de las tecnologías de la otra manera ah los niños despistados ostras no lo ha metido en la, en la mochila no por ejemplo ¿no? entonces tenemos a mano todo el material y eso va a facilitar también el estudio, ¿no? Eh, exacto, pues todo, ¿no? el llevarte los apuntes, eso es lo que hemos comentado, ¿no? El poder tener una, una, cantidad, una biblioteca digital, ¿no? Puedes acceder a cualquier material, imagínate que habéis dado en clase algo y que, y que el libro este lo tenía la profesora, pero tu hijo necesita... Eh, recuerda que habéis comentado algo en clase y no tienes el libro de la profesora, pues oye a través de internet, o quizás el libro también lo puede proporcionar la profesora y dejarlo colgado en algún sitio. O sea que es muchísima más información disponible, muchísima más información. Con muchísima más información y sabiendo utilizarla, el aprendizaje puede ser mucho mayor. ¿Vale? A ver, ¿esto pasa? ¿Por ¿qué está no Ahora, ¿vale? Vamos a ir eh, poco a poco a las diferentes tecnologías, ¿vale? A ver cómo... También me gustaría saber cuál es vuestra visión de cada una de ellas, pero vamos a verlas en positivo, ¿no? Las ventajas de Internet. Pues imaginaos lo que ha cambiado Internet. O sea, yo recuerdo cuando no había Internet. Pero ha cambiado, vamos, espectacular. Tenemos una ventana abierta al mundo directamente. Nos, pre, nos permite acceder a información de todo el mundo, a conocer culturas de todo el mundo. Eso es súper enriquecedor para nuestros hijos. A conocer costumbres de todo el mundo. O sea, de alguna manera las fronteras han desaparecido y podemos incorporar a nuestro día a día yo no sé, todo tipo de costumbres todo tipo de, de, de sociedades de diferentes tipos de sociedad tenemos a mano muchos tipos de sociedades eso nos permite pues, tener la mente mucho más abierta aprender a relacionarnos de otra manera con las personas el ser más tolerantes el, el ver que bueno el ser más creativos el ver que las cosas se pueden resolver de muchas maneras el relativizar nuestros problemas porque a lo mejor el conocer eh, pues, cómo, cómo están viviendo ¿no? en una sociedad concreta en la que tienen unos problemas espectaculares hace que relativices un poco tus problemas del día a día. O sea, quiero decir, nos coloca en otro lugar del mundo mucho más relativo y, y sobre todo nos coloca muchos espejos para, para poder valorar lo, lo que tenemos y, y lo que no tenemos. ¿no? Entonces... Digamos que eh, hemos salido un poquito de, nuestro, de nos, nuestra parcelita se ha abierto y eso al final hace que nos planteemos la vida y el mundo de otra manera, es mucho más accesible. ¿no? Las redes sociales, pues imaginaos, las redes sociales han sido un campo de, de contacto, de, de, de conectarnos de otra manera, ¿no? también ha roto fronteras pues como internet. Pero, eh, sobre todo, se presentan como un canal de entretenimiento para poder conectar a nivel social desde el entretenimiento, más que desde el aprendizaje o desde el conocimiento. ¿vale? Están está más enfocadas al entretenimiento. Pero, bueno, también nos permite conocer gente diferente, muy diferente, poder hablar de temas que en la vida hubiéramos pensado que podíamos hablar, de temas, el poder eh, crear debates, denunciar cosas ¿Vale? Porque nos da muchísimas más posibilidades de libertad de expresión. Porque a lo mejor temas que aquí en España no se ha hablado nunca, pero cuando entras a, a chatear con otras personas de otros países, ven que esos temas se pueden hablar perfectamente. Y entonces eso te da una libertad de poder trabajar y tratar temas que hasta ahora con los que tienes alrededor no te habías atrevido a morir. ¿no? O sea que también es una, una apertura, una apertura al mundo. ¿vale? ¿Qué es lo que. bueno, luego veremos? Estamos en las ventajas, ventajas, estamos en las ventajas. Pero sobre todo eh, facilita también la cooperación, la coordinación de proyectos, de ponernos, de tener accesible otros organismos, otras entidades que en la vida hubiéramos pensado. O sea, como me pongo yo en contacto, yo qué no sé, con la UNESCO. En alguna movida, oye, pues, ahí resulta que a través de la página de Facebook o a través del Instagram yo puedo dejar mi queja es que claro, esa accesibilidad te hace, te hace sentirte más partícipe de, del mundo bien, bien utilizado eh, puedes, puedes ampliar mucho tu campo de actuación ¿no? para, para conseguir el mundo que quieres entonces, si planteamos a nuestros hijos precisamente las redes sociales desde estas ventajas evidentemente eh, pues son muchísimo tienen unas herramientas bueno, muchísimo más eh, más valiosas que las que teníamos nosotros, estábamos muy limitados, ¿no? Luego veremos que las redes sociales también son un poquito mentiras algunas cosas, de que hay que decírselo también. Las ventajas de los videojuegos online, pues lo mismo, ¿no? A nivel, a nivel social, pues también te permiten conectarte. ¿no? Y luego, los videojuegos, a veces se, pues eso, se tiene una mala, una mala imagen de ellos, por, por, sobre todo por el tiempo en el que se utilizan, sobre todo por el uso, pero... A nivel psicológico tiene muy buenas ventajas, por ejemplo son buenísimos para mantener la atención, niños con TDAH eh, que a lo mejor juegan una partida del videojuego durante 15 minutos y después se ponen a estudiar, está demostrado que, que, que, tienen, que su atención ha mejorado para el estudio, por ejemplo. ¿no? Eh, luego como están relacionados con el entretenimiento pues y, y requiere tanta atención, también permite que, que no estén dándole vueltas a otros pues, problemas, ¿no? Muchos adultos, por ejemplo, también lo utilizan ¿no? para evadirse. Entonces, en una sociedad en la que, bueno, pues, en la que tenemos muchas preocupaciones hoy día. A veces una partida del videojuego viene bien para desconectar porque mientras estás jugando no puedes estar pensando. Con ¿vale? eh, lo cual pues, favorece mucho la salud mental. Si eres una persona un poco obsesiva o un poco ansiosa, ¿no? Son también un canal perfecto para, para fomentar la creatividad. Porque bueno, hay videojuegos muy buenos. Muy buenos para, para hacerlos pensar y, y para resolver conflictos, para enseñarnos a resolver conflictos o, o, para, o para resolver eh, problemas. ¿no? Entonces todo eso está fomentando la creatividad. Y, y bueno, y pueden ayudar a, eso, a desactivarnos un poco el estrés en el día a día porque favorece mucho, mucho la distracción, además podemos trabajar, podemos jugar también en grupo y puede ser una distracción compartida y un momento amigable con, con otras personas para, para el estar siempre con la maquinaria del hacer, el hacer, el hacer y el agotamiento de nuestro día a día, o sea que los, los videojuegos pueden tener cosas muy, muy interesantes, sobre todo de verdad hay muchos niños con problemas de atención. El videojuego eh, puede proporcionarles esa, esa facilidad para luego concentrarse, ¿eh? si lo hacemos previamente. O, si paran de estudiar, juegan una partida y vuelven al estudio. Les facilita mucho la atención. ¿vale? Las ventajas de las tablets y los, y los móviles. Pues a ver, son fáciles, fáciles para llevar, para llevar en cualquier parte. Tenemos a mano, a mano con el tamaño de la mano muchas veces. Tenemos un montón de cosas. En la vida hubiéramos pensado que estuviera en nuestra, en nuestra mano algo tan, tan completo. ¿no? Nos permiten hacer varias tareas. No sé si alguna vez habéis tenido la, la sensación o habéis vivido el resolver un montón de cosas a través del WhatsApp. ¿no? Que a lo mejor estás ahí ¿no? que, dice, ¿no? que alguien te dice, bueno, déjalo ya. No, no, es que no sabes lo que estoy resolviendo. O sea, perdona. Esto en otro tiempo a mí me llevaría Tres horas de llamadas de teléfono o de correos electrónicos y ahora mando un WhatsApp y tal, y en grupo además Y esto, bueno, se me ha resuelto. Que va, que va, que va. O sea que nos ha facilitado mucho la vida, ¿no? También nos sirven como GPS. También nos facilita mucho la vida porque hay un ahorro de tiempo espectacular. Sabemos, nos dicen hasta lo que vamos a tardar de llegar un punto a otro. También nos permite, pues... Actúan a modo de creatividad, podemos realizar fotos, vídeos, ¿no? O sea que digamos que son un poco una extensión de nuestra vida. Las tablets y, y los móviles y son como nuestro mejor gestor ¿no? para muchas cosas. Y eso hace pues eso hace 30 años era impensable. O el poder hacer una videollamada, imaginaos la, la ventaja de hacer videollamadas ¿no? en, en estos tiempos, bueno, ha sido a nivel social, a nivel anímico, de salud mental, pues ha sido una maravilla. Afortunados por haber vivido esta etapa ¿no? y haber tenido la posibilidad de ver a nuestros seres queridos a través de una videollamada. Eso era impensable, ¿no? Antes y ahora no. Entonces, el buen uso nos ha permitido darnos cuenta de que, de, que tenemos, de, que, de que las tecnologías nos ayudan, no están en nuestra vida para ayudarnos. ¿no? Bueno, no sé si queréis preguntar algo sobre, o decir algo sobre el uso ventajoso de estas tecnologías, que he hecho un barrio así, súper rápido. Nada, que como todo tiene ventajas e inconvenientes, y es como todo. Yo veo que todo consiste en un buen uso, un uso adecuado. Sí, eh, totalmente. Todo tiene ventajas e inconvenientes. Cuando sí. también tienes que tomar una decisión sobre tu vida, todo tiene ventajas e inconvenientes. Tienes que sopesar en la balanza. Todo Entonces, sí, sí, sí. No hay nada que sea eh, todo, o sea, eh, por lo que hablábamos el otro día, eh, esa capacidad crítica mm. es la clave de, de usar todo y, y usarlo bien. Mm. Lo que pasa es que, que bueno, que la digamos que la sociedad y, la, y a nivel educativo sobre todo, eh, pues ha, han creado ¿no? un clima muy pasivo ¿no? a la hora de aprender. Hemos... Nos hemos relacionado con el aprendizaje de una manera muy pasiva. Entonces el pensamiento crítico se ha quedado un poco de lado, se ha quedado un poco en el ámbito familiar, ¿no? en el ámbito personal, privado. Porque a nivel educativo, pues eso, sí que por eso como todo, ¿no? el profesor es muy involucrado y tal. Pero ha estado muy enfocado en lo pasivo. Entonces ahora de repente, con la llegada de las tecnologías en las que el aprendizaje se ha multiplicado por 100, ha sido exponencial. Se hace muy necesario ese pensamiento crítico para hacer un buen uso de las tecnologías Y ahí es donde la innovación educativa tiene mucho, mucho que decir. Vale. Bueno, dejamos la parte educativa, nos vamos a la educación, pero dentro de casa. ¿vale? El uso responsable que podemos hacer, que podemos, que podemos marcar un poco desde, desde el ámbito familiar. ¿no? Bueno, pues lo primero es ser conscientes de que en la familia con las nuevas tecnologías tenemos nuevos miembros, la familia ha crecido. Ya no somos tres o cuatro, ¿no? ya somos más, más, más los que no se sientan en la mesa, o casi, pero más, más las tecnologías. Entonces, cuando hablamos de convivencia, hablamos de convivencia teniendo en cuenta estas tecnologías que han llegado a, para quedarse en casa, ¿vale? que forman parte de casa. Convivir también significa eh, saber cómo nos vamos a relacionar con las tecnologías. ¿vale? Entonces, eso implica una buena organización de todos, no solamente del padre, los niños, la madre, sino de la tablet y el móvil de Pepito. ¿vale? Todo eso nos tenemos que organizar. Tenemos que organizar los tiempos en familia, teniendo en cuenta que hay un mundo offline y hay un mundo online. Entonces, para eso lo ideal es crear un plan de familia. En ese plan de familia participan todos, todos teniendo en cuenta un poco la edad de los lados, la gente pequeña de 5 años, pues, bueno, las, las normas las ponen los padres y esto. Para partir de 6-7 años sí que es conveniente ya empezar a introducirlos en el plan de familia. ¿no? Eh, en ese plan de familia... Eh, es interesante que, que los padres tengan en consideración hasta dónde tienen que acompañar a sus hijos en el uso de las tecnologías, pues dependiendo de las edades, ¿no? Bueno, si son menores de 18 meses, desde luego las tecnologías, no sé que sean pero los primeros años pues hay que acompañarlos más. Todo, todos esos tiempos de acompañamiento tienen que recogerse mucho su edad. Cuando ya estamos hablando de de adolescentes, pues ya hay que poner que marcar unos, unos límites de tiempo eh, y marcar unas actividades en familia mínimas que se den, ¿no? eh, Pues por ejemplo, no sé, el coincidir a la hora de comer, a la hora de cenar, el que no haya ningún dispositivo electrónico mientras cenamos, el que se, se marque por ejemplo las horas de ir a dormir, el uso de las tecnologías antes de ir a dormir. Y, y un poco que si esas normas... Eh, se ponen en marcha pues que se cumpla, las cumplan todos, ¿no? Incluidos los padres. Que a veces no las cumplimos nosotros. Entonces difícilmente podemos marcar límites si nosotros no cumplimos. Todos, ¿no? Sí, esa parte a mí me parece importante lo que dices de los padres. Porque a veces nosotros eso, de repente tienes algo en el WhatsApp o, y te pones y a lo mejor incluso te están pidiendo ellos mmm, la atención y a veces te olvidas. Sí. O sea, que, sí, que a veces también pecamos nosotros. Sí, sí, sí, sí. Muchas, muchas. Ellos, ellos se, fijan, se fijan un montón en, en nosotros, porque al final aprenden también ¿no? por, por, por copia. Entonces, claro, ahí perdemos un poco de autoridad, porque si les estamos pidiendo una cosa y nosotros estamos haciendo otras, es complicado. A ver, puede darse el caso de que estemos por el, en el WhatsApp y estemos trabajando, ¿no? Y estamos resolviendo una cosa de trabajo. Entonces... También hay que decir, a ver, no, no sé qué solo en el uso que estamos haciendo, hay que explicarles que las tecnologías tienen un uso de laboral, un uso de ocio y, y saber diferenciarlo. No, no, mira, si ¿sí? lo enseñas, estoy hablando con Mendanita porque mañana tenemos que resolver una reunión y hasta ahora no he podido hacerlo y estoy acabando un tema laboral, hace la idea que estoy en la oficina todavía, ¿sabes? Estoy aquí contigo, pero es como si estuviera en la oficina y... y y también marcarles un horario, ¿no? Eh, voy a dejar de resolver esto en 10 minutos y estoy para ti. ¿Vale? Cuando, cuando les digamos a nuestros hijos que estamos para ellos, eh, es impecable que no, que, no, que no hagamos lo contrario. Quiero decir, si, me, si no podemos comprometernos a, a decirles que vamos a estar una hora con ellos, no se lo digan nada. Pero si le decimos de 5 a 6, todo el tiempo para vosotros. Me desconecto de todo y estoy contigo. Eso, eso es mucho más valioso que pasar seis horas intermitentes, ¿no? En el que el niño no sabe si estás disponible o no. Uh -huh. El niño necesita saber que estás 100% disponible para él. Es lo que necesitan. No necesitan tener a padres y madres cercanos y ausentes. ¿Sabes? Necesitan saber que toda la atención la tienes, la tienes en ellos o que ellos pueden acudir a ti y te van a tener respuesta. Eso es lo que necesitan nuestros hijos de nosotros. Si a lo largo del día es media hora, es media hora. Pero esa media hora que sea sagrada, no, no es un tema de pasar horas con ellos. Es un tema de estar disponibles. Y que ellos sientan que estás disponible. Y para eso sí que tenemos que ser rígidos y rigurosos a la hora de marcar los límites de uso de las tecnologías. Que ellos no tengan la sensación de que los estamos compartiendo. ¿Vale? A nadie nos gusta, nos gusta que, no, que le demos atención, ¿no? Igual que, y, y, y lo mismo le podemos pedir a ellos. No, es que quiero hablar contigo, yo que sé, eh, Marcos, quiero hablar contigo sobre las matemáticas, ¿vale? Busca un hueco, pero necesito hablar contigo durante media hora de las matemáticas. Y Marcos aparece y el móvil al lado y está mirando el móvil. No, Marcos, no, no, no, no, no. Cuando habla contigo, cuando estoy contigo, deja de lado todas las tecnologías que están bien. Son media hora de matemáticas porque necesito que me escuches, necesito que estés disponible. Entonces, Entonces, es que no haya tantas interferencias entre el mundo eh, digital y el mundo no digital. Saber diferenciar los dos mundos muy bien. Y luego, muchas, muchas veces, nuestros hijos acuden a las tecnologías porque se aburren. Entonces, es importante que en ese plan de familia se incluyan actividades o planes juntos, para que no haya... Para, para que haya también propuestas fuera de, de la, del mundo digital, ¿no? Entonces, si incluimos esas actividades offline, pues bueno, también estamos... No, no hemos perdido ese contacto, ¿no? A nivel, a nivel visual vamos bien, porque, porque miramos hacia lo lejos y, y sobre todo no se sé pierde contacto ¿no? con, con lo offline, que pues también es interesante, la combinación de una cosa u otra. Pero sobre todo el plan de familia es para poner orden, para organizarnos con las tecnologías y no despaldes a las tecnologías, bueno, incluyendo las tecnologías, pero vamos a organizarnos y cumplir todos, absolutamente todos, esa organización. ¿Vale? El lado oscuro de las tecnologías, pues el lado oscuro de las tecnologías es un poco lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Ojalá tuviéramos esa varita mágica para poder saber por dónde se mueven nuestros hijos y para poder protegerlos en el mundo online, pero no, no vamos a poder protegernos 100%, y eso es aceptación, porque igual que no podemos protegerlos en el mundo de aquí, ¿no? en físico, lo que sí que podemos es poner todos los medios que nosotros tengamos a nuestro alcance para que eh, ellos puedan moverse de la manera más segura. ¿no? En ese sentido, en el mundo digital tampoco hay ninguna herramienta. Eh, que te permita el control absoluto o el buen uso de las tecnologías de una manera absoluta. Pero sí que te puede dar mucha información de por dónde se está moviendo. Tus hijos, ¿no? Entonces, uso del control parental, sí, como una manera de, de poner límites, pero sobre todo, sobre todo, una buena comunicación. En familia es mucho más eficaz que eh, e intentar buscar lo último en control parental. ¿vale? Una buena comunicación. ¿Vale? Eh, aquí sobre el control parental, bueno, pues eh, os he puesto algunas, algunas plataformas y algunas aplicaciones que os pueden servir. Si queréis esta, esta diapositiva que es así un poco más técnica, os la puedo, os la puedo enviar por correo o colgarla en algún sitio para que para que las tengáis a mano. ¿Vale? Porque cada una tiene una, una función y para que le echéis un vistazo a ver si os sirve ¿vale? para lo que vosotros necesitáis. Hay muchas más, pero estas son las más famosas o las que más se utilizan. Pero esto sí que os lo dejaré pues eso, para que luego entréis, por ejemplo, en el norte ¿no? y vosotros también podáis ver con más detalles si, si se acopla un poco a lo que necesitáis vosotros. ¿no? Eh... Lo que dices de y de hablar? O sea, la importancia. Lo, lo que comentabas de lo más que lo más importante al final en estas cosas es hablar hablar sí. en familia sí. eh, claro yo, nosotros a veces pues te pones a hablar a comentar cosas con ellos y ves como que, como que muchas veces no te creen pero yo me imagino que al final algo les quedará es que antes bueno volviendo un poco a un tema anterior de lo con los youtubers ¿no? sí. que estos por ejemplo juegan a Minecraft no y hay veces que, pues que les dicen que van a regalar cosas, si atienden, pues, si se conectan en un determinado momento, si, y por más que les explicas que si quieren que se conecten es porque van a conseguir algo, ellos no, se piensan siempre que es eso que son libres, que todo es gratis, que todo... Pero digo yo que a pos de hablar con ellos algo les quedará adentro, sí, sí, aunque parezca sí. a veces que no, ¿no? Claro, es que la, la sensación que tienen ellos es que tienen una libertad absoluta cuando entran, es la sensación de liberación, ¿por qué? Porque ellos asocian realmente las restricciones a algo físico, a algo palpable, están acostumbrados a que las limitaciones sean en un espacio y en un tiempo con una presencia, ¿no? Entonces cuando entras ahí, claro, las, las fronteras, los límites se diluyen, no hay espacios físicos, no hay tiempos, ¿sabes? Entonces ellos se sienten con mucha libertad y además muchos de ellos creen pues eso, que los padres no van a llegar ahí, que, que, que hay una brecha ahí tecnológica en la que los padres no llegan. ¿no? Entonces ellos se sienten muy libres, se sienten muy mayores, este es como el territorio en el que mis padres no entran, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad, claro, se encuentran con que no saben manejar dónde están esos límites, eh, es un poco descabellado, ¿no? Esa, esa libertad hacia lo loco, claro, es lo que... Esa es la dificultad, ese es el temor. Eh, en, el que, bueno, en el que tenemos que educar a través de la comunicación a nuestros hijos para que se den cuenta que no es todo tan bonito, que la libertad no es eso, la libertad eh, pasa por su seguridad, ¿no? es más importante la seguridad que la libertad, y ver de qué manera pueden sentirse libres, pero a la vez sentirse seguros. Ahí está el equilibrio. Y ahí está exactamente eh, esa conversación. ¿no? Me caso, ha gustado tu comentario, comentario de que es como en el mundo real. Que me ha gustado tu comentario que, de, que es como en el mundo real, ¿no? Porque te piensas, quieres protegerlos, pero realmente en el mundo offline pasa lo mismo. Muchas veces pesa más lo que dice un amigo que lo que decimos los padres, ¿no? Entonces, que tienes que intentar hablar y no sé qué. A veces, eso, parece que, que no consigues nada y de repente un día ves que algo, que algo les quedó que... Sí, sobre todo, sobre todo en la época adolescente, ¿no? por eso es tan importante eh, en las, en las, bueno, desde el principio activar un poco la comunicación desde el inicio ¿no? y, y, y de alguna manera pues, hablarle con, con asertividad ¿no? y decirle, pues mira, el mundo es así, sin meter miedo, ¿eh? porque también crecer con, con que el mundo es algo temeroso pues tampoco es interesante para el desarrollo de un niño, pero sí… Con las advertencias, ¿no? Advertirles desde pequeños y el comunicar y el preguntar. ¿Y tú qué opinas? ¿no? El fomentar siempre que den su opinión. Porque a veces pensamos que son pequeños y no, no es interesante su opinión, sí que lo es. Porque te pone en contacto con, con su mundo interior. ¿Sabes? Siempre, siempre es interesante preguntarles su opinión. ¿Qué pasa cuando llega la adolescencia? Pues cuando llega la adolescencia es que es una etapa en la que ellos mismos están intentando encontrarse. Y eso es inevitable. Entonces. Eh, de alguna manera quieren demostrar su identidad, están buscando su identidad y quieren demostrarle al mundo que son personas diferentes al resto, pero a la vez necesitan el grupo social, pero el grupo social ya no están en casa, el grupo social está fuera de casa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los padres de repente se, se convierten en personas desconocidas para sus hijos, ¿no? En el que los consejos de los padres ya no me sirven porque yo tengo que encontrar mi camino, es como como una reivindicación de su independencia ¿no? de yo quiero encontrar quién soy y no te necesito aquí para saber yo quién soy porque quiero encontrarlo por mí mismo ¿no? por mí misma entonces claro en ese proceso claro la opinión de los padres se queda en el segundo plano y son la de los pares ¿no? la de los que son iguales de las mismas edades que ellos las que tienen más relevancia porque ellos entienden que sus amigos están en la misma situación que ellos, buscando su identidad, ¿no? Y que estamos todos metidos en el mismo marrón, ¿sabes? De buscar nuestra identidad. Entonces, son más creíbles, hacen más caso. Pero, si ha habido una base, si ha habido unos pilares desde pequeño en el que hay unos límites muy claros, muy claros, por mucho que llegue el mensaje del compañero, siempre, siempre les va a quedar la duda de, uy, ¿esto de verdad que es bueno? Porque yo he crecido con que estos malo. Es que cuando somos pequeños nos llega, los mensajes entran sin filtro y se quedan, se quedan, ¿eh? se quedan incrustados, pero eso esa tarea de cuando son pequeños es muy importante. Entonces, eso es lo que le va a hacer que en la adolescencia diga, uy, de verdad esto que dice mi amigo Paquito es verdad. Ya entra la duda. Lo importante es que duden, que cuando salgan fuera tengan dudas. No se lo crean todo lo que dicen los compañeros, ¿sabes? Sino que tengan sus propias dudas. Y a partir de ahí que busquen la manera de encontrar respuestas, pero que, que, que, que duden, y es la época de dudar también, ¿vale? Y, y que sepan que estamos disponibles por si tienen dudas, más que acribillarles a consejos, en, en muchos casos, ¿no?, de decirles lo que tienen que hacer, simplemente decirles, si tienes dudas sobre esto, estoy aquí, si quieres consultarme algo, estoy aquí, yo te doy un consejo, pero tú haz lo que quieras o lo que consideres, depende del tema, ¿eh? son más prohibitivos, hay que ser tajantes, pero si vamos soltando un poquito esa formación de la propia identidad, sí que, sabes, yo lo que haría sería esto, ese es mi consejo. Ahora entiendo que tú también tienes que ver tu manera. Eso es lo que a mí me funcionó y por eso te lo digo. Pero tú también, yo entiendo que tú eres una persona diferente y que tú a lo mejor es uno que funciona. Pero bueno, si quieres probarlo y tú ya vas viendo, ¿sabes? Entonces ya, ya les estamos hablando de otra manera, ya no les hablamos como nuestro hijo, al que protegemos y al que no. Ya les estamos hablando un poco más de tú a tú y les estamos dando, les estamos abriendo la puerta a ese inicio de la adultez y a ese ser independiente que se está convirtiendo. Es otra manera de hablarles. Eso no significa que en la adolescencia haya momentos en los que se conviertan en niños totales. no? Y que de repente, ¿yo qué hago? ¿no? Y te venga con una reacción un poco de más niño. Bueno, pues. Son, es una edad un poco de, de desequilibrios y ya está. Y pasará y ya está. Y según cómo venga, si viene en plan adulto yo quiero tomar mis decisiones, acompañarlo con consejos y si viene en plan, ¿qué hago? Pues decirle lo que tiene que hacer como cuando era niño. Saber identificar. Ahora, ahora cada adolescente tenéis el adolescente A y el niño B metidos en un cuerpo. <risas> Pero todo pasará, todo pasará, todo pasará. Bueno, pues eh, lo, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Terminamos lo que son las últimas diapositivas y lanzamos con el otro tema si queréis la semana que viene, ¿vale? Y os paso, os paso lo del tema del control parental para que lo tengáis para que lo tengáis ahí a mano. Le echéis un vistazo a ver si os sirve alguno, ¿vale? ¿Parece? Sí, sí, sí. Pues nada, un pues...